Te voy a meter en un picadito de temas, sí. y to... no picadito de más de Dale, este puntual, Wanda Nara elegante, uh, uh. acá nadie discute de la de, de, lo, de lo inteligente que es ella, lo brillante que es a la hora de instalar un tema y el marketing que logra con todo, pero llegaron juntos Es la a... número uno. la número uno, indiscutido. Ahora, número hay, uno, hay ganas los entre ellos. Ella lo que le dice a todo el mundo es que estuvo enamorada de Elegante durante esa crisis que tuvo el año pasado con Mauro. Lo que pasa es que Wanda, como va y viene, Mauro, van claro. y viene, nadie les cree nada a lo claro. que dicen, ese es el problema. Pero Wanda en privado te dice que estuvo enamorada de Elegante, que dormía con Elegante, que tuvieron una relación de dos, tres meses y, y después Mauro volvió a la carga retomaron y bueno, recompusieron. Ahora está todo mal de vuelta, no sé si por candeleche, por, por elegante o por quién, pero eh, está todo pésimo. Lo, lo, lo, lo, el, a mí el problema principal, esto me lo dijo Wanda eh, y me lo dijo Rosenfeld también, que es amiga de los dos, es el trabajo. Lo separa más el trabajo que la china Suárez, el bueno, elegante leche. pero podría venir es, a Boca, eh, Mauro Icardi, ¿es así? Sí, sí, sí pero, pero hay que ver que no es... Ángel, está, Amé, Ángel. lo leí en algún está, lado. Está, que que la la versión, pero Boca también anunció a en su ver. momento tantos jugadores que no llegaron. Pero, no, no, pero además, además es hay una historia. Ángel, seguramente vos manejás esta información. Eh, no se sabe qué va a pasar con Wanda en su futuro laboral. De hecho, sé, y esto creo que vos también lo sabés que ella tiene contactos en Italia, porque quiere a conducir un programa de televisión en Italia. Su sueño es ese, por eso también aceptó hacer la conducción de MasterChef. No sea cosa que Icardi venga a la Argentina a jugar en Boca y ella se vaya a Europa. Y capaz a trabajar. que esa sea es la estrategia de Wanda. Claro. ¿Por qué la exponer? Claro, por ahí así claro. la funciona, cada uno en ah, lugar. Ah, claro. Ay, no, hay pero algo... amigo, a mí Wanda lo que me dijo es que quiere trabajar. Claro. Eh, y que Mauro no quiere que trabaje O sea, Mauro nació en 1925 Y claro. piensa que Wanda tiene que estar en la casa Criando a los cinco pibes Que ya lo hizo, eh, además, mucho claro. tiempo Y ahora claro. es lógico, como está más grande Quiere volver pero, a trabajar pero Wanda y ella quiere recuperar su carrera haga, pero, pero Wanda estuvo haga. trabajando, Ángel, en Italia No nos olvidemos que estuvo sí, con gran hermano Sí, se pero divierte, más acá, chicos, se pero, divierte más pero acá, chicos, Pero, chicos, perdón, yo no entiendo mucho del tema, pero no es normal, si, si viven en Turquía, hacer Masterchef en Argentina, hacer Masterchef en Turquía. Es que ella nunca vivido en Turquía. Pero en ¿Sí? Turquía no la van a contratar. No, no, ¿Y por qué ella tiene que ir a trabajar donde esté? Porque Porque el, es, exactamente, el, el, el, el, el, yo creo que la estrategia no. es trabajar en otro lado, ¿no, pero ¿No? Pero Pachano? La, la estrategia es que venga a trabajar acá. Hay muchas parejas que se llevan mejor Están separadas. Bueno, acá no parece el caso. No, no, no, no, no. Pero no sabemos cómo se lleva cuando el mundo no, sabemos. Eso creo que es lo que nos sorprende a todos y a Cardi también. Que Wanda está baja. Que bien. Que compraría. <risa> Poquito. Pero igual los hijos no crecieron, sea. se siente, ¿no? Como que igual. tiene más tiempo. Pero bueno, está aprendiendo la profesión. Es, Tengo claro. Mauro, Mauro, es mucho eso, tema, ¿eh? Hijos, Mauro es una... Una... va a conducir al Martín Fierro. Claro. Claro. Como está confirmado, o sea, lo conduce bueno. No, vos, pero ¿no? está ahí, está muy cerca. Bueno, ella le pidió sí, Ventura. Me encanta conducirlo. que Wanda esté trabajando acá. Bueno, que no haga su lugar, su carrera. También digamos que el marido no es un cirujano, es una fábrica de dólares y de euros, tiene No, Sí, más tener? Pero no hicieron una división es de joven. bienes. Pablo, eh, escúchame, esta. acá estuvieron reunidos el famoso día cuando quiso entrar Icardi a su casa, que sí. tuvo, le, le, la tuvo que utilizar ella porque no lo dejaban pasar de la puerta, la gente de seguridad. Arriba estaba esperando dos abogados, uno de ellos era la doctora Rosenfeld, para firmar el Firme. acuerdo de la separación de bienes. Bueno, o sea, sí. eso ya está resuelto. Bueno, ah, está bien, pero es un chico que futbolísticamente, más allá de todos estos vaivenes, sigue... En gran producción, sí, mucha bueno, guita sí, tú, produce. Claro. No, Ángel, no. te quiero aprovechar. Tenemos a la protagonista, la tercera en discordia, tenemos a Cande Leche también que vamos a Ah, me muero. Sí. He querido bailando, se además? me corrigen, sí. perdón. ¿Pero, ¿sí? Pero es leche se pronuncia así c c en claro. italiano. No, ¿cómo, no, ¿Cómo Le voy a preguntar a la protagonista. No, ah. titan, oh, talia, Hola Cande, bienvenida y muchas gracias Hola, por estar del otro buen día lado. Hola para todos. Gracias a vos por estar del otro lado. ¿Qué pasa con el apellido? Que para mí es Leche, como el pueblo de Italia, el sur de Italia. No, chicos, díganlo como quieran. Me cargaron toda la vida siempre en el colegio, sí, así sí, que vos, sí. Pero mm. tras en velo, se, ¿se pronuncia así o no? Sí. Nosotros con mi familia decimos Lexe, pero pueden decirlo como... Ah, okay. Lexel. Lexel. Como te guste a vos, Lexel. que la familia dice Lexe. Bueno, Ángel, ¿qué le preguntarías? Mirá lo que, que está... Está Cande con nosotros. Sí, yo quiero saber si es cierto que quiere ir al bailando, porque estás eh, con, con, con todos los mediáticos seguidas al bailando, al bailando, ¿Bailás? ¿Te gusta? ¿No te gusta, no te gusta. ya hablaste con Marcelo? Eh, no, bailo desde que tengo cinco años, sí, ah, eh, pero no. no, no sé, no sé qué va a pasar. Hasta hace una semana. Bienvenida. Eh, tenía, Bienvenida. Tenía, tenía, tenía todo y ahora la verdad trabajo y, y siempre que haya trabajo ahí voy a estar yo. Por supuesto se quedó sin trabajo. Sí. Uh -huh. ¿Qué hacía? Por claro, hacía? Trabajaba como administrativa en, en, un, en un estudio allá en Olavarría. ¿Y por qué? Ah. ¿Y por qué te echaron? ¿Por qué hablando? te echaron? Lo ella. Ah. Eh, voy a ser respetuosa porque fueron los que me dieron un lugar hace más de un año y medio. Pero bueno, Olavarría es hermoso, pero eh, es chico a la vez. Y bueno, quizás no le gustó esta exposición. Y... Claro. claro. Sí. Ahora, Cande, lo que yo te quería preguntar puntual es si saliste con Icardi o no y cómo fue la historia con él. Eh, sí, es complicado, esto viene de, de hace un montón. Cuando yo decidí exponerlo fue en un momento de que me dio mucha indignación. Eh, fue un mes y medio después de, de que lo vi y, y la verdad es que al minuto que que se lo conté a Pochi en un momento, soy de Tauro, soy súper efusiva, sí, eh, me arrepentí. A de, Poche y de a Exactamente, sí, sí. Eh, pero aclarame algo, ¿lo viste? ¿Tuviste una relación afectiva, sexual, lo que sea, prolongada o se vieron una sola vez y ya está? Esto viene en octubre, no, no viene desde pero, ahora. Pero en octubre, ¿qué chateo o verse, porque son dos cosas distintas, literiqueo en las redes y otra verse y tener una relación. Por supuesto, sí, sí, no, nos conocimos por redes, fuimos tejiendo una relación, para así decirlo, un vínculo, y bueno, finalmente el encuentro fue en marzo. Bien, ¿y la voz te decía que estaba separado? A mí en todo momento, en todo momento, me dijo que estaba solo. Mm. Nunca, solo? nunca te dijo estoy... Eh, eh, nos estamos viendo. ¿Qué te decía él? Sí, que estaba en una situación complicada, ¿Por pero siempre me aclaró. Estaba separado. Está y bien, pero por, por... Eso... ¿Por qué no salía abiertamente, o, o no le preguntabas vos a él, ¿por qué no aclaraba públicamente que estaba separado? Porque siempre termina siendo como la, la rompe matrimonio, como le dijo la Wanda a la china, que le dijo sí. rompiste un hogar, otro sí. hogar que te cargaste, termina vez. siendo la que rompe el matrimonio. Es la voz que te decía que por qué públicamente no salía a contar que estaba separado. No, porque me dijo que estaba en una situación complicada siempre me aclaró eso. y no bueno, le preguntabas que... a él complicada por qué. ¿De qué hablan? Obviamente qué? Una sí. Una pregunta, que hay... ¿de qué hablas? Normalmente en tu pareja, ¿con qué hablas? ¿De qué hablas? ¿Hablas de algo? ¿Se preguntan sí. entre sí? ¿O salen? Nada más por Instagram, hacen chateo no, por No, hubo cuatro meses de chat, imagínatelo. Ya le, le ah, conozco. Pero, Nadia, pero... pero, pero la de pregunta de Aníbal está ah, bárbara. Sí. ¿De qué hablaba? ¿De qué hablaba? Por lo menos eh, cuando vinió donde lavaría la en el auto. <coughs> claro, por ejemplo. Qué linda ruta. <risa> qué lindo el paisaje. El del interior. Entonces las charlas eran esas, que haces en tu día a día. Eh, como estaba yo en un momento también me enfermé? Eh, hicimos videollamadas me consultaba cómo estaba, cómo me sentía, esas fueron las charlas. Cande, o sea, Pero ¿no? ¿viste que mediáticamente ellos eh, demuestran cosas, ¿no? Eh, Mauro siempre postea fotos con ella queriendo como eh, de, decirle que la ama, le dice esta cosa, mientras Wanda dice, "No, no estamos juntos", y qué sé yo. Claro, él dice eso la viene, novela turca, no, Argentina, exacto, perdón, sí. él eso siempre hace la desmiente. Mucho tiempo. Vos, Cande, ¿no le preguntabas? Por eso digo, porque vos eso lo ves como lo vemos todos en las redes esa relación tan ambigua. Es que... O no es, te importaba, sí. porque pueden importarte también, también. ¿eh? No, no, pueden, no estar pero ranos, lo que pasa o sea, es que la bloqueó a ella, preferís, no, pero... ¿Preferís no hablar de eso y hablar sí, de y las cosas. Cosas. Claro. No, pero antes, ah, yo quiero... Ah, la pregunta antes. de Julia es en el mientras era un tanto, de en el día a día. Algo muy, era algo muy tóxico, era estoy acá, pero te bloqueo y te desbloqueo. era un, También fue muy efusivo todo, ¿no? O sea, no pero, era eh, bueno, aparezco y desaparezco. De Él con vos, sí. ¿Y de y qué hablaban? Él de de ya dijo, ya, ya dijo Pero... lo, quiero, lo quiero aprovechar quiero Ángel, ¿eh? la tenemos a Cande. Sí. La, la... Cande, yo, yo voy, voy al grano. Voy ah, al... Sí, señor. Eh, <risa> ¿Cómo, ¿Cómo es como amante, del 1 al 10? Mm. Ay. Eh, a mí lo, lo que me va a quedar siempre eh, es que es una persona súper tierna lo que, lo que conocí. Eh, me miró a los ojos y me dijo, nos vamos a volver a ver. Yo decidí quedarme con eso. Pero um, cuando vi todo esto de por qué estaba en Argentina eh, y demás, fue ahí que decidí, por bronca. De yo es una... Me Joder, estás mandando fruta y no me contestas. <risa> si no tuvieron sexo. De Ay, es que diez, ¿Cuánto? Claro. ¿Concretaron? Chico sí. jugador de fútbol. Claro. ¿Y, ¿Y eso qué significa? Sí, ¿Nati? Me encantaría que me lo dijera y yo <risa> lo ponía me con uno, así Supongo, que no sé Supongo que el, no sé que el jugador del fútbol es su entrenamiento Bueno, a ver que es activo, que mm. es enérgico ah. Mucho cardio <risa> Mucho <La> cardio, cardio. <risa> <risa> Me muero <risa> la cara de Ángel Vamos buen partido Vamos buen partido un buen partido. Buen partido, ofensivo, Un buen no partido. Par ¿eh? preguntar que mucho chat entre ustedes, <risa> ¿no? pero, pero quiero saber si hay fotos <risa> en los chats. ¿Se mandaron fotos? ¿Había como hot un chat? Sí, fotos no, sí hicimos videollamadas eh, en los momentos que coincidíamos porque teníamos distintos horarios. Eh, sí. ¿Vos alguna vez hiciste captura de pantalla de esa videollamada? Mm. Cri cri, cri cri cri cri cri crí. Ya estarían publicados. ¿Por qué eso es así? ¿A mí? ¿Por qué sí? No, no, no. Pero no está no están publicados. Si mandó, mandó la foto... ...a decir mentirosa y en el momento que se deba... Tengo mucha más información. ¿Sabes qué, María? ¿Quieres sí. eh, hacerte una pregunta? Porque yo entiendo que el hombre cuando es infiel generalmente siempre miente y oh. te dice que está separado. Ahora, oh. en un momento de calentura, vos tal vez no pensaste que esa foto que sacaste sin el consentimiento del él, porque él te había aclarado que no quería fotos, ni el celular prendido, ¿por qué no se la mandaste a Wanda en privado? Pero, ¿sí? En, ¿sí? Vez de mandarlo, en vez de mandarlo ¿Por qué te a mandarte? los medios, ¿Por qué te ¿Por te a vida, a Wanda? no sí, me, me dejan de terminar. No de me dejan terminar, en vez de tal vez mandarlo públicamente sabiendo que hay cinco chicos menores y que es una familia que obviamente se va a romper pero el que tiene que fijarse en los cinco hijos es él pero está clarísimo eso sí, pero estoy claro. diciendo pero esto no se hizo público no, por él entonces por eso digo es en claro. un momento de calentura que la Ajá. entiendo porque si un hombre te está mintiendo obviamente te agarra bruto y lo quieres escrachar. pero mándaselo por primera Wanda, y si le mira tu marido responde. a ver a ver responde Candel. Mirá. de decir mira tengo muy buena relación con mi mamá me voy de repente, por más que iba sola, me voy de repente a Buenos Aires. Entonces le digo, mirá, me estoy yendo, quédate tranquila. Y bueno, esa fue un poco eh, la carta, que una de las cartas que tengo para mostrar, para confirmar que era cierto. Cuando se empezaron a decir un montón de cosas, dije, bueno, sí, eh, pasó esto, pero eso se lo tendrían que preguntar a la otra parte. Pero se empezó ¿no? a, a decir a raíz de la foto que se viralizó. ¿Para? Bueno, bueno. Y, igual hay mucha. A ver, eh, respecto a lo que vos decías, sí. ¿no? hay muchas mujeres que no les importa que el hombre esté comprometido. Exacto. O sea, eh, quieren vivir eh, la relación, muy bien, al más social, allá, el claro. compromiso de los hijos, claro. de todo. no Pongamos uh -huh. las cosas sí, en bueno, claro. No, ¿no? ¿no? no es el caso de en... ella. ¿eh? No, no, pero. No, no, no, ella va contra los hombres separados, casados. Claro. El hombre puede estar confundido también. No está bien, pero yo, a ver, yo lo único que me gusta, lo, lo que me interesa proteger son los chicos. Hay dos nenitas. Hay tres hijos que están bueno, acá con Wanda y me parece y que se arreglen el lo hubiera sí, pensado. Que sí, que claro, sin meter claro. los nenes en el medio. Sí, sí pero eso sí. tienen que pensar los padres, ¿no? Vos, claro. Natalie Hueber. O ella, ni ella ni o Cande. Tampoco es la madre, mm. sí, no, ni el padre. eso... A ver. a ver. Te va a poner a la mujer. Eh, fíjense desde ese viaje famoso, desde octubre, todas las cosas que se dijeron y fue no, no fue por mí. Hoy soy yo, pero esto me parece que viene ya de hace un montón. Pongamos las cosas en claro. O sea, a mí no me bueno. quieran dejar o en un lugar que nada que ver. ¿Va?